Vamos a hablar con Juan García Pose, que es del museo justamente de Casa Padilla, que ya lo tenemos en línea, me dice la producción, ya lo tenemos en línea, así que ya lo saludamos. Juan García Pose, bienvenido a LV7 Radio Tucumán, los saluda Carlos. ¿Cómo está? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por permitirme difundir todo lo que se hace en el museo. Muy agradecido. No, los agradecidos somos nosotros, Juan, porque es importante que la comunidad sepa todo lo que se hace también en el museo y que van a tener una actividad muy importante. Bien. Sí, sí. Bien, sí, bien. efectivamente. Eh, ahora el lunes este comenzamos con un ciclo de cine argentino, sí. ¿no? Eh, tomamos como referente eh, a Ricardo Darín como uh -huh. actor, ¿no? Este con tres películas. Una, la primera que será el lunes este a las 20 y treinta es eh, el secreto de sus ojos. Sí. Después la próxima, el, el próximo lunes, el lunes siguiente, el lunes 20, uh -huh. sería, este, sí, 20, eh, sería el, la, el, un cuento chino, sí. también lo tiene a Ricardo Darín como principal protagonista. Y la tercera película sería el lunes 27, a siempre a las premio. ocho y media, Entonces, ejemplo, es, Pugliño, eh, la película Pugliar. La Odisea de los Giles. Uh -huh, ¡Qué periculón! Todas tres, son, son tres periculones. Exactamente, uh -huh. de primer nivel, muy buenas este para verlas, ¿no? Sí. Eh, los invito a todos los oyentes que eh, concurran al al Museo Casa Padilla, ahí acá al lado de la Casa de Gobierno, 25 de mayo 36 porque son películas excelentes de muy buena de muy buen nivel que que una y no, eh, eh, muy diferentes entre ellas perdón eh, que yo ya me emociono, sí, me, emociono, sí. me emociono con las películas pero hay otros temas importantes pero digo muy diferentes entre ellas con un mismo actor único así que nada disfruta de del a que una una comedia seria sí. una tragedia digamos claro, seria sí. otra es una comedia la otra es una, son circunstancias así de ...que le tocan a uno vivirla ...este... ...bueno, pero no, vale la pena uh -huh. verla, ¿no? Vale la pena concluir... ...esto es dentro de... Eh, ...sí, esto es con el cine móvil del, del ente cultural... ...¿no? ...que pasa en cine nacional... ...y está dentro del marco del Verano con Cultura... sí ...el Verano con Cultura es... Eh, ...son eventos que todos los veranos hacemos y eh, pasamos este, actividades culturales de distintos tipos, en el caso del Museo Casapadilla ya se terminaron, se presentaron, se hicieron unos talleres de textil y de grafiado para niños por la mañana, sí. actualmente se está realizando hoy a la mañana taller de origami que continúan ¿no? todos los viernes a la mañana para niños, y este a la tarde tenemos eh, payasos no eh, hemos tenido payasos pero ahora van a ser títeres esta uh -huh. tarde son una función de títeres para niños y mañana una función de teatro también con mitos y leyendas del noroeste para todo público qué bueno bueno, esto para la este, familia que a veces, a este ver lo para que la... Exactamente. Claro, para la familia que quiere ir a pasar un buen momento, disfrutar, todos los niños que están en casa, bueno, anoten, tomen nota porque van a estar disfrutando de actividades para ustedes. Bien. Exactamente, está la mañana y, y algunas actividades son para niños, pero este, en este caso el cine lo hemos pensado para familia, ¿no? Eh, son películas sanas, no no, no tienen nada no, al mundo, contrario. Son buenas, son buenas, posicionar son, también, ¿Qué equipo del mundo eh, no lo va eh, La verdad que es una buena propuesta. La verdad que sí, la verdad que sí. Además, eh, libre, gratuito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está con el lugar? Eh, ¿Hay una, un límite no, o no? En el, no, no, no, no. Este... Normalmente la concurrencia alrededor de. Se dan en, en años anteriores con, uh -huh. con el ciclo de cine que hemos hecho y teatro. Este, cerca de 50 personas que tenemos las sillas, tenemos las comodidades y si van un poco más también. Este, hay lugares al aire libre, uh -huh. eh, cómodos. A las horas, después de las ocho y media, ya empieza a refrescar, o sea que se puede estar tranquilamente. Al aire libre, está todo previsto. Bien, Juan, y vamos a decirle a la gente que lleve su bolsita. Si va a comer o lo que sea, lo metemos en la bolsa y después lo sacamos al tacho basura. <risa> exactamente, Bien, exactamente. Que es algo que le pedimos siempre a la gente que cuide el lugar. Porque... Ya, no, por supuesto, por supuesto. Está limpio, okay. se lo recibe con el museo limpio. Y bueno, hay gente que está ahí eh, atendiendo ¿no? a todo el, el ingreso y, y el acomodamiento de la gente y bueno este, no, no nunca hemos tenido problemas con la gente porque la gente que va ahí eh, siempre siempre todos los eventos que hemos tenido la gente es muy educada uh -huh. bueno, se comporta muy buen comportamiento al contrario este, da gusto eh, presentar todos estos eventos para para todo público no y va todo toda clase de público en todas las edades eh, no la verdad que es un gusto para nosotros poder ofrecer todo este tipo de eventos y de, de actividades culturales ¿no? qué bueno, vamos a hacer una cosa eh, cuando vayamos teniendo más actividades lo vamos a molestar para ir contándole a la población todo lo que se va desarrollando, ¿le parece? sí como no, con mayor gusto buenísimo, Después. Juan García Pozo del Museo de Casa Padilla, le mandamos un abrazo buena jornada y buen fin de semana muy bien, muchísimas gracias por difundir. Por favor, a ustedes. Hasta luego. Gracias Hasta por el trabajo luego. que hacen. ¿eh?